El día de ayer no tuvimos Cartman en Konosuba, pero sí una provocación de que no iba a haber Cartman en Konosuba Digo provocación porque al final el, dire el directo de Snow se cumplió Pero yo voy a responder a esa provocación con otra provocación Así que aquí vamos a recopilar en orden cronológico, ¿no? de, cronológico la reacción de la trilogía Sayajin de Fanfic tops. No en el orden en que salió, sino, en, sino mi reacción en el orden en que se supone que pasan las historias sean todos bienvenidos a una nueva función de Cinema Random Hoy finalmente vamos a ver la precuela de los que hemos, que hemos visto Goku, Vegeta y Nana, Sunutai Sai Y... Ok, no era tan largo como yo pensé No era tan largo como yo pensaba, de hecho, pude haberlo visto todo en una sola. Bueno, ¿por qué voy a reaccionar a esto? Se preguntaron ustedes. Pues, porque hizo una simple publicación en la comunidad en lugar de hacer algún avance de Cartman en Konosuba. O el propio Cartman en Konosuba hace 12 días porque estaba muy ocupado. Tengo una vida fuera de Internet. Ahora sí, con, con todo vamos a ver qué es. ¿Qué de Goku? Vegeta y Gohan en Ok iba a decir, iba a hacer como comentar que por la miniatura esto debe ser eh, como el Secret Wars de, de Dragon Ball, esa donde ponen a varios planetas juntos pegados por una cadena y tienen que competir unos con los otros. Única referencia que tengo es el fic de sigue que no de Ghost Luchas hasta final. Para las personas, para las personas que no les sepas les informo que yo soy fanfics tops, por situaciones ya no tengo acceso a es ese canal. Para este canal subí el fic con mejor edición y con algunos cambios para que mejor la historia de sí mismo no aclara que continua la saga de fics y continúa este fanfic. No, pasado? no lo hizo. Al mundo de parte ha pasado un largo año desde que hubiera sido derrotado. La, paz y la eh, se, se escucha, este imaginación recortó una parte en la que debía decir que hubiera pasado así, aclarando que esto no es un what if, esto es un esto es un fanfic, simplemente. Rendían en la tierra sin embargo. Nadie esperaba que esa paz durara muy poco tiempo. Un nuevo mal se acercaba, un mal tan grande que probablemente nadie podría detenerlo. Ni siquiera Goku. Mucho menos Vegeta. Ni Gohan. Se podía observar a Milk, la cual estaba en medio de una llamada telefónica. Entiendo Bulma, les diré que vayan, dijo Milk mientras terminaba la llamada con Bulma. Goku, Goku. Rohan Vengan un momento. Sin embargo, ninguno de los dos allá iría con Mick. Goku, Rohan, si no vienen, se quedarán sin comer. Instantáneamente Goku, seguido de Gohan aparecerían frente a ella. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Milk? Dijo Goku. Bueno, acabo de tener una llamada con Bulma. Me dijo que necesitaba que fueran con ella lo más rápido posible. ¿Eh? Pero Mick tenía pensado ir a entrenar un rato, dijo Goku. Goku es una orden. Tienes que ir. Además, Bulma dijo que Vegeta también estaría ahí, dijo Mick. Bueno, siendo así, Gohan agarra de mí para teletransportarnos. ¿De acuerdo, papá. Bien aquí, vamos, dijo Goku mientras se teletransportaba a casa de Bulma. Goku y Gohan aparecerían a las afueras de corporación cápsula. Kazaroto, Al fin llegaron, dijo Vegeta. Hola Vegeta. Veo que Bulma te a dejar de entrenar, jejeje, dijo Goku. HMP, Bulma dijo que era algo urgente. Vegeta comenzaría a caminar a la dirección de Gohan y este lo comenzaría a observar. Gohan, te recomiendo entrenar. Sé que no hay ningún peligro inminente, pero te recomiendo entrenar. Después de varios minutos, se encontraban reunidos Go Vegeta, Gohan y Bulma. Y bueno, Bulma, para que nos reuniste los tres, dijo Vegeta en un tono serio. Sin embargo, Bulma no respondería a la pregunta de Vegeta. Bulma, ¿estás bien? Preguntó Gohan al ver la expresión de Bulma. No sé cómo empezar a explicarles, pero aquí voy. El día de ayer había reunido las esferas del dragón, tenía pensado invocar a Shenlong, sin embargo. En ese mismo momento, las esferas comenzaron a brillar y de un momento a otro las esferas desaparecieron. Intente buscarlas. Por medio del radar del dragón, sin embargo, me sorprendí por completo al ver cómo no había ningún Ah, cierto, cierto, referencia del review random es que tienen que encontrar las esferas que están repartidas entre los siete planetas, prisión con, ca con cadena y para ir por una por una tienen que vencer. Eso es la, la trama de un, video, de, de un videojuego y el supuesto anime de Dragon Ball Heroes no es más, más que una promoción. En la cual también está un Goku que se supone que vivió mente todas las películas y el de GT e ignora los demás sucesos. Hasta de las esferas en el radar. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Dijo Goku levemente sorprendido. No lo sé, no tengo ninguna explicación para esto, dijo Ulma. En ese momento Bulma se interrumpido por una voz. Ok, esta es la parte donde aparece el, villán, el villano al estilo de. al estilo de ese, de ese sketch, de, del sketch cerveza de Enchuve, de Enchuve TV. Y, o, el, o las cabezas flotantes de Ricky Mordi les va a decir las instrucciones de todo esto. Lamento interrumpirlos, pero algo muy grave está pasando, dijo kayo -sama. Bueno, Eh, sí. kayo -sama, eres tú. Si sí soy yo. Lamento interrumpirlo, pero algo muy grave está pasando. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dijo Goku. Las esferas del dragón. Si no las juntan en un máximo de tres años, la Tierra explotará en mil pedazos. ¿Qué? Dijeron todos sorprendidos. Eso no es lo peor. Como se dieron cuenta, las esferas del dragón desaparecieron de la Tierra, las esferas están pasando por un extraño cambio. Esto fue provocado por el uso excesivo en que las usan, Oh, bueno, esa es la única teoría que se me ocurre. No se me ocurre otra manera por la cual hayan desaparecido. Eso no pasa en el GT. Sin embargo, eso no es lo peor. Todos en el lugar pondrían un rostro serio, esperando lo que Kyle Sama Las esferas del dragón. No será tan fácil encontrarlas. Ya que estas han sido transferidas a diferentes mundos. Se puede decir que son mundos anteriores a este. No sé cómo fueron a parar a esos lugares, pero cada esfera ha ido a parar a un mundo diferente, en pocas palabras, los ¿está diciendo que están esparcidas por siete mundos diferentes? dijo Vegeta. así es entonces, tres años es muy poco tiempo. Además, ¿de qué manera podríamos ir a esos mundos sin ayuda de Shenlong? dijo Gohan. Bulma se quedaría pensando y diría: Como científica, para mí esto es un verdadero reto, y a nosotros los científicos nos gusta hacer cosas que se creen posibles. Eso me está recordando a Dragon Ball GT, y no sé si en Dragon Ball Héroes a sí mismo sea. No sé si sea capaz de poder crear alguna máquina que sea capaz de enviarlos a otros mundos. Sin embargo, por mi orgullo de científica estoy seguro que puedo hacerla, así es que. La tendré vista lo más rápido posible, dijo Bulma. Antes de todo, debo advertirles que puede que existan seres en esos mundos tan poderosos que ustedes se vean como olvidas a su lado. Si me preguntan, creo que una sola persona no puede ir. Lo mejor sería que fueran Goku y Vegeta. Si Vegeta no tiene ningún problema, por mí está bien, dijo Bot. HMP, pues ya que, dijo Vegeta. De acuerdo, está decidido. Nosotros iremos a esos mundos en busca de las esferas del dragón. No sé qué tipo de personas encontremos. Puede que incluso no seamos rivales para esas personas. Sin embargo, la Tierra depende de nosotros. Espera, papá, permítanme ir. No puedo... No sé, a mí esto, esto me recuerda a el choque de universos que hay en, en No Way Home, donde, dice, donde asume que todos los universos deben ser como el universo cinematográfico todos los vistos, con todos los lobistas con tentos, con... Y ahí es ligeramente... Fuera de lo que se esperaba, porque a, en otros universos puede encontrarse gente que de verdad, que es, mentalmente son monstruos. es una cosa. Ahora, podemos tener en cuenta Rick y Morty, donde fuera de la de la, de la cantidad de universos que los Ricks aislar, aislaron, los demás universos pueden ser hostiles y literalmente poseer monstruos. No sabes que hay más allá de, lo, de los universos conocidos. Está tranquilo sabiendo que la tierra está en peligro. Sé que he dejado de entrenar a lo largo de este año, pero en verdad quiero ayudar. Además, Kayosama ha dicho que puede que haya seres que sean incluso más fuertes que nosotros. Pienso que entre más seamos mejor. De acuerdo, entonces los tres iremos. A ver, no tiene que dónde van a parar. Obviamente, sí, <Elmería> sí, un Un buen No si tiene un nombre más largo. nombre más largo. cuando 7 meses después. Ulma, el tiempo se está acabando, la Tierra explotará en 2 años, 5 meses. Tranquilo, Rohan, Rojo, Vegeta. Si les llame fue porque después de 7 meses pude ser capaz de crear este artifacto. Que Pulma, tanto tiempo para crear un simple reloj. Pero si para idiota no se estudia, dijo Pulma brevemente molesta. Bueno, aunque parezca un simple reloj, si aprietan este botón, habrá un portal al cual los enviará al mundo en donde se encuentra la primera esfera. Una vez que la encuentren, aprietan este otro botón, automáticamente se abrirá otro portal al cual los mandará al siguiente mundo donde se encuentra. Opuesto que hay un fundamento teórico de cómo lograr hacer todo esto, pero como Funfictus es incapaz de, de explicarlo en un. En un video, de forma que, sin que nos aburramos, es que decidió saltarse todo esto. Encuentra la siguiente esfera, exactamente en los planetas donde se encuentran. Entonces ya no estaremos vagando por todos los universos en busca de las esferas, ya que llegaremos a los planetas en donde se encuentran. Eres una genio buena. Muchas gracias, Johan. Oye, es verdad que considero que... Aún cuando, está, cuando se van al universo donde está, hay que considerar que cada universo tiene un, un montón de planetas. Es como, como en Givo de Futurama, que extraño que justo la grieta esté abier, abierta justo al lado de Jeevo, el único ser que existe en ese universo. No fue fácil, pero no lo ve. Te daré el reloj, a ti, ya que eres el más responsable de los tres. Bien, entonces mañana mismo nos iremos, no tenemos tiempo que perder. De acuerdo, Rohan, está bien. Al día siguiente. Bueno, papá, señor Vegeta, ¿están listos? Vamos Gohan, abre el portal, dijo Goku entusiasmado. Bueno, ¿qué botón es? Ya recordé, dijo Gohan mientras apretaba el botón del reloj, respectivamente el portal se abriría. Bueno chicos, les deseo la mayor suerte del mundo. El destino de la tierra está en sus manos. Bien, el yo primero, dijo Gohan mientras entraba al portal. Viene aquí voy, dijo Goku mientras daba un gran salto y este igualmente ingresaba. Oye Vegeta, espero y no le seas infiel a tu cosas, dijo Bulma en un tono burlón. HMP, qué tonterías. Adiós, dijo Vegeta mientras ingresaba al portal. Planeta, que de mundos concileses. Pero, ¿qué fue eso? Había no, no, una chica de un pelo de color plateado, la cual se llamaba Elizabeth. Qué extraño. Yo pensé que apenas había unos cuantos animales con vida. decía una chica gigante la cual se llamaba Diane. Mi olfato detecta una roja lluvia, pero ¿qué es eso? decía un sedo el cual se llamaba Goh. Este estaría señalando hacia el cielo. En el cielo, varias nubes comenzaron a tornarse de un color oscuro. Estas se comenzarían a juntar, comenzando a formar lo que parecía un portal. A los pocos segundos, una fuerte explosión se ocasionó, levantando mucho humo de lo medio. Al disiparse, el humo se podía observar a Goku, Vegeta y Gohan, los cuales habían llegado por medio del portal. ¿Quiénes son ellos? ¿Esta clase de presencia es de un? dijo Diane levemente sorprendida. Así es. Si estamos en lo correcto, esos tres son caballeros sacros, dijo un chico rubio, el cual se llamaba Papá, señor Vegeta, allá, dijo Gohan mientras señalaba a Meliodas, Diane, dijo. Esa chica es una gigante, dijo Goku, mientras observaba a Diane. Rápidamente cambiaría su rostro a uno serio. Ese chico tiene rubio. HMP, ya te había escalado en date cuenta Kakaroto. Ese chico desprende una aura marina. Si bien esa aura está muy oculta dentro de él, es una aura marina. Bueno, iré a preguntarles acerca de en qué lugar estamos. No bajes la guardia, Gohan. Recuerda que no conocemos nada acerca de este mundo, dijo Goku. Capitán, ese caballero sacro se está acercando. Diane protege a Elizabeth, le encargaré de caballero sacro. Pero, capitán, se enfrentará a los tres. Usted solo, dijo Diane. Tranquila, yo me encargo. Gohan estaría a punto de llegar a donde estaban miradas, Diane, Elizabeth dijo. Disculpe. Gohan no terminó esta frase ya que este se había impactado por Eso es un... lo que, está que llamaría interacción de personajes. Un puñetazo de Meliodas. Esto haría que Goku y Vegeta se asombraran libremente, ya que no esperaban que ellos tuvieran intenciones de atacar. Pero Gohan, lo primero que le digo y lo primero que hace. Maldición, me agarro con la guardia baja, dijo Gohan en pensamientos. Bien, esta es una oportunidad perfecta para Gohan. Vamos, Gohan, es todo tuyo, dijo Goku. De acuerdo, papá, yo me encargo. ¿Acaso? ¿Están subestimando al capitán? Gohan comenzaría a caminar a dirección de Meliodas, mientras una aura de pensaba a rodear. Yo seré tu oponente, yo me encargaré de derrotarte, dijo Gohan en tono serio. Puede que en verdad seas fuerte, pero también puede que no. Gohan... Ni siquiera un, un dialoguito para saber de qué están hablando. Va a estar como en Endgamesia. ¿Dónde está Gamorra? Tengo una mejor pregunta. ¿Quién es Gamora? Oh, yo tengo una mejor aún. ¿Por qué es Gamora? Y Meliadas comenzarían a desaparecer, intercambiando varios golpes en el aire, dejando ver ondas de choque. Gohan le conectaría un fuerte puñetazo a mediodas, haciendo que este fuera estrellado al suelo, dejando un gran cráter. Rápidamente este lanzaría varias esferas de ti. Meliadas gritaría Full Counter, sin embargo, las esferas impactarían a mediodas, dejando ver una gran explosión de promedio. Nota de autor: el Full Counter solo tiene efecto en ataques mágicos y el ti no es magia, así es que por eso no tiene efecto. Fin de la nota. Señor Meliadas, leído y sabe preocupada. Capitán, dijo Diana levemente sorprendida. Uy, buena. eso es como, como si fuera Pain con. Contra, no, como, como la de, como, no me acuerdo cómo se llama, quizá me creo que se llama contra. Al disiparse, el humo se podía ver un gran cráter que estaba alrededor de Meliodas y este se encontraba en el centro. ¿Qué fue eso? Dijo Meliodas sorprendido. ¿Cómo es que mi full de no tuvo efecto? Acabemos con esto, dijo Gohan mientras parecía frente a Meliodas. ¿Cómo? ¿En qué momento? Gohan le conectaría un fuerte puñetazo en el estómago, haciendo que esta cayera inconsciente. Capitán, capitán, dijo Diane, preocupada. Agaras lo que le hiciste al capitán, dijo Diane mientras rápidamente este fue a atacar a Gohan. Esta intentaría darle varios golpes, sin embargo, todos sus golpes serían detenidos por nada más nada menos que. Vegeta. Hmt, no te entometas, estúpida gigante, dijo Vegeta mientras le daba un fuerte golpe, haciendo que Diane cayera al suelo inconsciente. Señor Vegeta, no era necesario, dijo Gohan. Cállate, Gohan, viste que el poder de estos insectos era muy bajo y si decidiste alargar la pelea, dijo Vegeta mientras se daba la vuelta. Rohan, vámonos. Hay muchos que ir reunidos por esa posición. Probablemente ahí podamos comenzar a buscar la esfera del dragón, dijo Goku señalando hacia un lado. Permíteme un momento, papá, dijo Gohan mientras se daba la vuelta, y este comenzó a caminar a la dirección de Elizabeth, Sin embargo, Hot se interpondía. No, no. Corre, papá, que es un tiene una venía de escapan. Oye, mapa, huyete del mapa. Ropa, pa, pa, pa. No dejaré que le hagas nada a Elizabeth, dijo Jock, el cual estaba sumamente asustado. ¿Qué? Un puerco que habla, sí que este mundo es extraño. Este mundo, dijo Elizabeth en pensamientos. Oye, lamentamos haber lastimado a tus amigos. No era nuestra intención, nosotros no buscamos problemas, dijo Gohan. Elizabeth se arma de valor y dice. Entonces, ¿por qué le hicieron eso al señor Meliodas y la señorita Diane. Bueno, tal vez si no, nos hubieran atacado de la nada, nada de esto hubiera pasado, dijo Gohan mientras ponía su mano detrás de su cabeza. ¿Eh? Es cierto, el señor Meliodas fue el primero en atacar, dijo Elizabeth en pensamientos. <risas> mientras. Gohan se daría la vuelta, mientras iba a dirección de Goku y Vegeta, así llegando con ellos. Bien, agárrense de mí para usar la teletransportación, dijo Goku. Así Gohan y Vegeta agarrarían del hombro a Goku, así ...y teletransportándose al lugar donde sentían varios que reunidos. Fin de la primera parte. Está, con, está en plan de... ¿Qué mierda acaba de pasar? Tal vez deberíamos hubiera visto esta reproducción antes de... ...antes de haber visto de forma individual y cosas interesantes. Cuando te va a estar no tenemos que ser besos jodan, no de la vida. no no y Gohan se marcharan, habían pasado 20 minutos, y tanto como Meliodas y Diane, estaban despertando. Señor Meliodas, se encuentra bien, pero ¿qué fue lo que pasó Elizabeth? No recuerdo nada. ¿Y los caballeros sacros? ¿A dónde se fueron? Dijo Diane. ¿Se refiere a las personas con las que se enfrentaron? Después de que el señor Meliodas fuera vencido por ese chico, usted fue derrotado de un solo ataque por la otra persona que tenía su pelo en forma de llama. ¿Pero qué? No recuerdo nada, solo sentí como de un momento a otro toda mi vista se nublaba. Meliodas se encontraría algo pensativo, después de todo esas personas los derrotaron con suma facilidad, además de que su full content no tuvo efecto. Capitán, ¿cómo es posible que usted perdiera? No lo sé Diane, creo que me confíen que podía vencerlos. Por cierto Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó después de que Diane y yo fuéramos derrotados? Bueno, el chico con el que usted se enfrentó, se me acercó, y dijo que no buscaban problemas, después de eso desapareció en menos de un segundo. Se suponía que ellos eran caballeros sacros, a menos que... Así es, al parecer nos equivocamos, ellos no son caballeros sacros. Además, creo que pudiste darte cuenta, ¿verdad Diane? ¿A qué se refiere Capitán? Esas tres personas, demandaban un gran poder que superaría con facilidad a los siete pecados capitales. O bueno, al menos eso pienso. Está diciendo, capitán. Eso es absurdo. La verdad es que nosotros no peleamos en serio. Si hubiéramos ido con todo, lo más seguro es que hubiéramos ganado con suma facilidad. Puede que tengas razón, Diane, pero debemos tener cuidado si volvemos a encontrarnos con ellos. No puedo creer que existan personas que sean capaces de rivalizar con los siete pecados capitales, dijo Elizabeth asombrada. Meliodas se encontraba algo pensativo del porqué su full content no funciona con los ataques mágicos de ese chico. Señor, Meliodas se encuentra bien. Parece estar preocupado. Eh, no es nada, Elizabeth, solo estaba pensando un poco, y entonces eso fue todo lo que te dijeron. Elizabeth se quedaría pensando y diría. Bueno, hubo una cosa que me dejó un poco pensativa, y es que ese chico mencionó algo acerca de que este mundo es extraño, es como si fuera alguien que apenas conoce este lugar, dijo Elizabeth pensativa. Meliodas se quedaría pensando durante un buen rato. Después de esto pasaría lo mismo que en el anime, Gokunder llegaría, este tendría un enfrentamiento contra Meliodas, donde este saldría herido, pero este se levantaría como si nada, Diana se desharía del caballero sacro y así irían en busca del próximo pecado. Mientras tanto, con los tres Saiyans, estos habían llegado a un pueblo. Bien, este será el primer lugar en donde buscaremos la primera esfera. Papá, ¿podías darme el radar del dragón para comenzar a buscar la esfera? ¿Qué? Pero pensé que Bulma te había dado el radar. ¿a Yo pensé que Bulma te lo había dado a ti, papá. Pues no, Bulma no me lo dio y a ti, Vegeta, ¿HMP? no, no me dio nada. Entonces, eso significa que no tenemos el radar del dragón. Eso significa que no tenemos idea de en qué lugar este. Esto apenas comienza, pero ya se comenzaron a complicar las cosas, dijo Gohan algo preocupado. No te preocupes Gohan, estoy seguro que lograremos encontrar la manera de buscar la esfera sin necesidad de tener el radar, dijo Goku con una sonrisa. Mientras tanto comencemos a preguntar en este pueblo si de casualidad han visto la esfera, aunque dudo que tengamos suerte, dijo Gohan. Bien, entonces separémonos para abarcar. Toca regresar. Haz espacio, dijo Goku. Después de esto, pasarían alrededor de cuatro horas. Y bien, tuvieron suerte. No, nadie ha visto algo con la descripción de la esfera. ¿Y tu Vegeta tuviste suerte? HMP. No. Gohan rápidamente volteó su mirada y diría. Miren allá, ¿qué es eso? Dijo Gohan señalando lo que parecía ser una gran nube. Esos parecen ser un montón de insectos, dijo Vegeta mientras veía delicadamente jambre de insectos venenosos. Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar, dijo Goku. En eso, los insectos venenosos comenzarían a lanzar un líquido, el cual le todo lo que tocaba. Parece que están lanzando algo, pero ¿qué ¿será? Dijo Goku mientras una gota de ese líquido caería en una punta del pelo de Goku, a lo que se le estaría diciendo. ¡Me cago! El líquido comenzaría a caer encima de la ropa de Vegeta, y comenzaría a derretir su ropa. Esto haría que el príncipe Saiyan se molestara. Mi ropa está siendo destruida. ¿Cómo? Como se si atreven malditos insectos, grito vegeta más que molesto. Muy dijo Vegetta mientras lanzaba una esfera de ki, así pulverizando a los insectos venenosos. Menos mal que vegeta acabó rápidamente con esos insectos, de lo contrario personas inocentes pudieron salir heridas, dijo Gohan. Mientras tanto, a unos cuantos centímetros de ahí. Pero, ¿quién hizo eso? Dijo Diane sorprendida. Increíble, alguien acabó con esos bichos venenosos de un solo ataque. Impresionante, dijo Elizabeth sorprendida. Cuando Diane fue a ver quién, o quiénes habían sido los responsables de acabar con los bichos venenosos, este vería a nuestros tres Ayajin. Pero, si ellos son, dijo Diane mientras veía detenidamente a los tres Saiyans. Pero, ¿qué sucede, señorita Diane? Dijo Elizabeth mientras esta observaba a los tres Ayajin. Pero, que hacen aquí? ¿Acaso ellos acabaron con ese enjambre de bichos venenosos? Dijo Elizabeth preguntando si ellos tenían algo que ver con que esos bichos hayan sido exterminados. Pueden sentirlo, ¿verdad? Dijo Gohan. Así es, la persona que mandó ese enjambre de bichos a este pueblo está a las afueras de aquí. HMP, solo es un estúpido insecto, no vale la pena ir, dijo Vegeta. Vamos, Gohan, Vegeta, dijo Gohan mientras emprendía vuelo hacia donde sentía ese tío. Ya voy, papa, dijo Gohan mientras seguía a Goku. Estúpido kakaroto, no me prestó atención, dijo Vegeta mientras salía a Goku y a Vegeta. Mientras tanto, al parecer eso era inevitable, ya esperaba que acabaran con mis hermosos insectos. En eso, una voz a sus espaldas le hablaría. Oye tú, ¿acaso tú fuiste la responsable de haber mandado a esos bichos venenosos?, Dijo Goku ¿Eh? ¿Tú quién eres? Mejor dicho, ¿quiénes son ustedes? ¿En qué momento llegaron a este lugar? ¿Que no esta estúpida insecta? Responde. ¿Tú fuiste la responsable de ese ataque? Dijo Vegeta en tono serio. ¿Acaso? ¿Acaso acabaste de decirme insecta? Ja, ja, ja, ja. Aparte de ser una insignificante insecta, resulta que esta sola, dijo Vegeta mientras se comenzaba a reír. ¿Qué? Voy a hacer que te tragues tus palabras. En eso llegaría un caballero Sacro. Veo que tienes compañía, dijo el caballero sacro. No sé quiénes son, aparecieron sin que pudiera percatarme de su presencia. Tú vete, yo me encargaré de ellos. De acuerdo, está bien, te lo dejo. papá señor Vegeta, permítanme encargarme de esto. Pero, Gohan, tú acabas de pelear hace un rato con aquel chico pelo rubio, es turno de Vegeta o de mí, dijo Goku. Lo sé, papá, pero la pelea de hace rato, no puede ser considerado ni un calentamiento, dijo Gohan. Goku solo. Hace daría un y diría. Bueno, está bien, encárgate, pero a partir de ahora nos dejarás los combates a Vegeta y a mí. De acuerdo, papá, respondió Gohan. Sin embargo, en ese mismo momento, tanto Goku como Vegeta desaparecerían en de la vista de Gohan. ¿Qué? Papa, señor Vegeta, ¿a dónde se fueron? Dijo Gohan levemente sorprendido. Tranquilo, ya me encargué de ellos. Mejor preocúpate por lo que tienes enfrente, dijo el Caballero sacro. Tranquilo que yo me encargaré de ti, dijo Gohan mientras se lanzaba a atacar al Caballero sacro, el cual realmente era el Príncipe Vegeta. Sin embargo, Gohan había caído bajo la ilusión del Caballero sacro. Gohan le conectaría una patada en el estómago a Vegeta, el cual pudo bloquearla. Sin embargo, la fuerza de la patada había retroceder al Príncipe Vegeta. ¿Gohan, por qué estás haciendo eso? dijo Goku. Sin embargo, Gohan no le prestaría atención. ¿Qué demonios te pasa, estúpido Gohan? dijo el Príncipe Vegeta levemente molesto. Gohan se lanzaría a atacar a Vegeta intentando acertarle un golpe en el rostro, pero Vegeta lo esquivaría y rápidamente le conectaría una patada doble la haría que Gohan retrocediera varios metros atrás, haciendo que Maldición, nunca imaginé que esta persona tuviera un poder de pelea tan elevado, dijo Gohan. En pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? dijo el Caballero sacro. Vegeta, ¿qué le está pasando a Gohan? dijo Goku mientras veía como el semi se transformaba en su estado místico. HMP, parece que el estudio de tu hijo está siendo manipulado a través de una ilusión por ese insecto, dijo Vegeta, señalando al Caballero sacro. Qué decepción dejarse manipular por una ilusión tan estúpida, eso es lo que pasa cuando dejas de entrenar tanto física como mentalmente. Vegeta no terminó esa frase porque sería impactado por un fuerte puñetazo de Gohan, el cual estaba en su estado místico. Este golpe haría que Vegeta saliera disparado contra unos árboles, destruyéndolos por completo. Sin embargo, en ese momento, Vegeta salía de los escondros transformando en su fase de Super Saiyajin. ¿Cómo, cómo, te atreves, maldito insecto? dijo Vegeta más que molesto. Ahora tendrás dos opciones, Gohan o de esa estúpida ilusión, o te derrotaré en este mismo momento. Rápidamente Gohan apareció frente a Vegeta, intentando darle una patada, pero Vegeta la bloquearía. Gohan intentaría darle un puñetazo, pero Vegeta también daría un puñetazo, así chocando los puños con Gohan. Fin de la segunda parte. Antes de comenzar con este video, quiero invitarles a que se pasen por el canal de teorías más verset. El recién está comenzando a su fanfics, y, sin duda, les recomiendo mucho que vayan y vean su feed de Goku en Namatsu no Kaisai, el cual está muy bueno. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Como saben, pasaron 7 meses para que Bulma pudiera crear el artefacto con el cual los tres salidas pueden viajar entre dimensiones. En ese tiempo que pasó, Goku y Vegeta lo dedicaron para entrenar. Sin embargo, Gohan no lo haría, puesto que Ming no lo dejó abandonar la escuela hasta que terminaran sus clases. Y afortunadamente, las clases terminaron unos días antes de que Bulma terminara el artefacto para viajar entre dimensiones sin nada más que decir empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku, Vegeta y Gohan fueran al mundo de no parte 3 y 4, final? Vegeta y Gohan seguían intercambiando golpes, Vegeta se encontraba transformado en su base de super saiyajin y Gohan se encontraba en su estado místico. Gohan le intentaría dar un puñetazo a Vegeta, sin embargo este lo esquivaría con algo de dificultad y rápidamente este se lanzó en contra de Gohan y este con una esfera de ki, mandaría a Gohan a estrellarse a una montaña. Maldición, es es demasiado fuerte. Vamos, ¿qué pasa? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Ya verás, dijo Gohan mientras este se la... ¿Cómo que tienes que otro, pues,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 Esta es una grandiosa batalla entre el príncipe Saiyajin contra Sondohan. sin duda son los tres sujetos perfectos junto a Son Goku para mi experimento. Creo que no tengo tiempo que perder, ahora que Son Goku, Vegeta y Gohan llegaron a ese nuevo mundo, lo mejor es iniciar con la segunda parte del plan. ¿Estás listo para entrar en acción? Esperaba que dijeras eso. Llegó el momento de poner en práctica mis nuevas habilidades. Minutos antes en el pueblo. Oh, capitán, al fin de ¿Ya se encuentra mejor? Pregunto Diane. Sí, si ¿Sí, ya me encuentro mejor, por cierto. Veo que hay un montón de casas algo destruidas. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunto Meliodas. Bueno, recuerda a las tres personas que nos encontramos hace un rato. ¿Te refieres a las personas que nos vencieron? Pregunto Meliodas en un tono serio. Sí, me refiero a ellos. Bueno, hace un rato un ataque de bichos venenosos atacó este pueblo, sin embargo, una de esas personas los pulverizó por completo con un ataque mágico. Después de eso se fueron volando, dijo Diane. Meliodas estaría algo pensativo y este no diría nada. De repente, todo el lugar comenzó a temblar, y a las afueras del pueblo se podían ver múltiples explosiones. No sé si sea solo casualidad, pero esas tres personas fueron justamente a esa dirección, dijo Diane apuntando hacia donde se veían las explosiones. Um, um. Rápido Diane, vamos allá, dijo Meliodas, mientras cargaba a Elizabeth. De acuerdo Capitán, respondió Diane mientras esta, junto a Hox seguía a Meliodas. Mientras tanto con los Saiyans, el caballero saco comenzó a caminar, para irse del lugar. Gohan intentaría darle varios golpes a Vegeta, pero este los bloqueaba con algo de dificultad. Estúpido insecto, ¿cómo te dejas engañar por una ilusión tan estúpida? En eso, Gohan le conectó un fuerte puñetazo a Vegeta, haciendo que esta escupiera saliva, haciendo que Vegeta comenzara a dar algunos pasos atrás. Ahora, ahora, dijo Vegeta mientras respiraba agitadamente. Ahora voy a aniquilarte, estúpido insecto, dijo Vegeta mientras este se transformaba en Super Saiyan 2. Oh no, oh no, Gohan ha hecho molestar a Vegeta. Espera, Vegeta, Gohan está bajo la ilusión de esa persona, él no sabe lo que está haciendo. Vegeta tenía un rostro de molestia, y este desaparecía a de la vista de tanto Gohan como Goku. Eh, Vegeta, ¿a ¿dónde se fue? Dijo Goku mientras intentaba localizar a Vegeta, así viendo dónde estaba. ¿A dónde crees que vas? Maldito insecto, dijo Vegeta molesto. ¿Eh? ¿Cómo llegaste aquí? Dijo el caballero sacro sorprendido. ¿Acaso ya te ibas? ¿Qué tal si te quedas? Y nos divertimos un poco, dijo Vegeta mientras ponía un rostro sádico, haciendo que el caballero sacro se asustara levemente por la expresión del Saiyajin. A unos cuantos metros del lugar, Melioras, junto a Elizabeth, diane y Fo habían llegado al lugar donde se estaba desarrollando el enfrentamiento. Mira, capitán, es un caballero sacro. Parece ser que se enfrentará a esa persona con el pelo en forma de dijo diane Ya veo, será una buena oportunidad, para saber cuán fuerte es realmente, dijo Meliodas. Ahora divertámonos", dijo Vegeta. ¿Divertirnos? ¿A qué te refieres? El Caballero Sacro no terminó esta frase, puesto que Vegeta a una velocidad impresionante le conectó un fuerte golpe en el estómago, mandando al Caballero Sacro al aire. Ahora desaparece, dijo Vegeta mientras con un poderoso ataque de ki pulverizaba a Caballero Sacro, así volviendo a su estado base. Diane, ¿tú pudiste ver eso? preguntó Midgas. No, Capitán, no fui capaz de observar en qué momento se murió, dijo Diane. Así Gohan volvería a la normalidad. ¿Ay, qué es este fuerte dolor de cabeza? ¿Qué fue lo que pasó? preguntó Gohan. Jejeje bueno, Gohan, caíste bajo una ilusión y atacaste a Vegeta, lo hiciste molestar durante unos momentos, dijo Goku. Eh, lo siento mucho, Vegeta, dijo Gohan mientras bajaba su mirada. Hmp, alza tu mirada. un nunca debe bajar su mirada ante alguien, dijo Vegeta mientras se daba la vuelta. Sin embargo, en ese momento, un ataque iba a dirección del Saiyajin, sin embargo Vegeta con una mano desviaría el ataque. Hmt Hmt. parece que tienes muchas ganas de morir, dijo Vegeta. Te voy a hacer parar lo que hiciste, ahora siente el poder de... Esta frase no fue terminada por la caballero Sacro, puesto que Vegeta de un poderoso ataque de aquí, la pulverizaría en unos segundos. Hmt. estoy harto de estos insectos tan débiles, dijo Vegeta molesto. Pero, Vegeta, ¿qué es lo que acabas de hacer. Cállate Kakaroto, esa insecta se lo merecía. Pero, Vegeta, no era necesario matarlo. Es cierto, pudimos haberle sacado algo de información disparía en unos segundos. A lo que hiciste. Ahora siente el poder de esta traza no fue terminada por la caballero sacro, puesto que la hija de un poderoso ataque de aquí la pulverizaría en unos segundos. HMT, estoy harto de estos insectos tan débiles, dijo Vegeta molesto. Ah, dormido. Pero Vegeta, ¿qué es lo que acabas de hacer? Cállate Carrot, esa insecta se lo merecía. Pero Vegeta, no era necesario matarla. Es cierto, pudimos haberle sacado algo de información acerca de este lugar. Parece que ustedes son estúpidos. Presten atención, dijo Vegeta. Así Goku y Gohan se percatarían de los ki que estaban cerca del lugar. Jajaja, ya veo. Bueno entonces vayamos a preguntar, dijo Goku mientras este desaparecería del lugar junto con Gohan y Vegeta, así apareciendo detrás de Meriota y compañía. Oigan, estúpidos insectos. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Eh? ¿Cómo es que llegaron aquí? Dijo Diane mientras esta se ponía en pose de pelea. Ja ja, ja, ja. mejor no te pongas en esa posición, ¿acaso quieres que te vuelva a de un solo golpe? Dijo Vegeta Deja de burlarte, ¿no sabes con quién te metes? Dijo Diane molesta. Vamos estúpida mocosa, no te contengas, si vas a hacer algo, entonces hazlo. En eso, Diane se lanzaría a atacar a Vegeta. Señor Meliodas, no ayude a la señorita Diane, esa persona no se pentará el corazón y puede poner en peligro la vida de la señorita Diane. Tranquila Elizabeth, no me habías dicho que uno de ellos te dijo que no buscaban problemas, estoy seguro que no son malas personas. Nota, en esta historia Hot puede ver los niveles de poder, sin necesidad de la rete que Merlin le dio, además recuerden que los personajes de Dragon Ball pueden cambiar su nivel de pelea a su gusto, fin de la nota. Oh, oh. Oye Hot, ¿puedes decirme cuál es el nivel de poder de Diane? Pregunto y Su nivel de poder es de 3250, y el poder de esa persona dijo Meliodas señalando a Vegeta, su nivel poder es de... de 500.000. Sabía que eran fuertes, pero no esperé que tanto. Dijo Meliodas en pensamientos. Ya veo. Bueno, con esto ya sabemos bien. Diana a atacar a Vegeta, sin embargo el príncipe Vegeta estaría inmóvil en su lugar. Así Diana intentaría darle varios golpes en la posición que estaba Vegeta, sin embargo, en ese momento el golpe de Diana sería detenido. HMT, estupidez, no sirves ni para un calentamiento. Desaparece de mi vista, dijo Vegeta mientras expulsaba su ki, haciendo que Diane diera varios pasos atrás y esta cayera al suelo. En eso Vegeta aparecería enfrente de Diana y le daría un fuerte puñetazo mandando a Diana a volar, así estrellándose en una montaña dejándola gravemente herida. No, no me vencerás tan fácil, dijo Diana mientras esta con mucho esfuerzo se comenzaba a levantar. Vaya, —¡Sorprende que pudieras levantarte después de eso?", dijo Vegeta mientras este le apuntaba con una esfera de Ki a Diane. "Disculpa, ¿podemos hablar con ustedes?", dijo Gohan. "¿Eh? Bueno, está bien, creo que no es necesario ver cómo terminará esto", respondió Meliodas. "Así Goku y Gohan, comenzarían a hablar con Meliodas. Veamos si eres capaz de detener esto", dijo Vegeta mientras lanzaba la esfera de Ki a Diane. —¡Tranquila, que esto no te matará", dijo Vegeta mientras observaba cómo la esfera de Ki iba a lección de Diane. Diane pondría sus dos manos y con mucho esfuerzo intentaría rechazar el ataque. Sin embargo, esta no podría detenerla y esta le impactaría, provocando una fuerte explosión de remedio, Al disiparse el humo se podía observar a Diane, la cual había quedado inconsciente. "HMP, era demasiado para esta insecta", dijo Vegeta mientras descendía al suelo y este se iba con Goku y Gohan. Es sorprendente lo que me acaban de decir. Eso explica por qué son tan fuertes, dijo Meliodas. En eso llegaría Vegeta. Vegeta, ya terminaste, preguntó Goku. HMP, solo fue una pérdida de tiempo. Jejeje, ya veo, Gohan ya sabes qué hacer. Si, papá, ya voy, dijo Gohan mientras comenzaba a volar hasta donde Diana se encontraba, ya que esta había sido mandada demasiado lejos del lugar por el golpe de Vegeta. Y bueno, Meliodas, ¿nos crees? Preguntó Goku. Mm, mm, cuando aparecieron, ustedes salieron de algo parecido a un portal, y su fuerza es increíblemente impresionante, así es que les creo, dijo Meliodas. ¿Y qué fue lo que pasó con la señorita Diane? Preguntó Elizabeth. Bueno, Gohan fue a darle una semilla de mediano, con eso ella estará como nueva, dijo Goku. Semilla del emitanio es la medicina que cura cualquier cosa. Pregunto Meliodas. Así es. Con eso su amiga estará bien. Mientras tanto con Gohan este había llegado con Diane. Kaaai, el señor. No lo exagero, Realmente la dejó malherida. Dijo Gohan mientras este se acercaba al rostro de Diane. Ten, come esto. Dijo Gohan mientras le daba la semilla del a Diane. Así hasta A los pocos minutos empezaría a despertar. Hola, ya te encuentras mejor. Preguntó Gohan. Diane observaría a Gohan. Sin embargo esta lo ignoraría. Creo que no nos hemos presentado. Mi nombre es Son Gohan y el tuyo. Me llamo Diane. En eso un ataque iba a dirección de Diane, sin embargo Gohan se interpondría, recibiendo el ataque, haciendo que Gohan saliera disparado varios metros atrás, o bueno. algo herido. ¿Quién ¿Quién hizo eso? Pregunto Diane. Gohan se comenzó a levantar, y diría. ¿Quién rayos hizo eso? No siento ningún quisecano. En eso, otro ataque iba a dirección de Diane, pero Gohan alcanzaría a empujarla, haciendo que el ataque impactara en contra del suelo. Vaya, vaya, hace tiempo no nos veíamos Gohan. ¿Pues si? el intro? O aquí es donde iniciaba la parte 4 cuando eran dos videos y no uno no, la Pero, si ¿sí tú eres, no, no puede ser. Parece que estás sorprendido de verme. Se suponía que tú habías muerto en aquel entonces, ¿cómo es que estás, vivo? Dijo Gohan algo sorprendido. Esa es una historia para otro momento, mientras tanto. Ahí está. El cel de, de algún que hubiera pasado, sí, pero de, de los antiguitos, es donde Cell se volvía muy poderoso, pero siempre obedeciendo la, lo, la lógica interna, y considerando que era parte de Jim, parte demonio del frío. Hace tiempo no tengo una pelea. ¿Qué dices si tenemos un enfrentamiento? Preguntos él. Gohan soltaría una sonrisa y diría, mis poderes se han aumentado mucho desde la última vez que nos enfrentamos, dijo Gohan mientras este se transformaba en su estado místico. Esto es impresionante. Siento Puede una hacerse la, mis la misma que, que León o cuando enfrenta Munra o la misma de, de la ilusión de Deathstroke. La de tú te has hecho más fuerte, pero no eres el único que está entrenando. Yo también me hecho más fuerte. Son sorprendentes, dijo Diane. Mientras tanto, con Goku y los demás. ¿Qué es esto? Este ki. Este ki es el de Gohan. ¿Pero qué es lo que está pasando? Dijo Goku algo confundido. La termina sacarot, dijo Vegeta, mientras este se iba volando a la dirección del ki de Gohan. Espera Vegeta, dijo Goku mientras se al príncipe Saiyajin. Señor no ¿y usted qué hará? Preguntó Elizabeth. Bueno, creo que tenemos que seguirlos, dijo Meliodas mientras calaba a Elizabeth y este seguía a los Saiyans. Espera, no me dejen, dijo Job mientras los seguía. Mientras tanto con Gohan. Ponte detrás de mí, esto es peligroso, dijo Gohan a Diane. ¿Acaso crees que no puedo defenderme sola? dijo Diane en blesta. ¿Qué? No es eso, solo que. En eso, le de un puñetazo mandando a Gohan a estrellarse al suelo. Parece que sigue sigo. ¿Cuál de confiado? dijo él. Es demasiado rápido, le dijo Diane. En eso, Diane intentaría atacar a Sel, sin embargo. ¿Desaparece? De mi vista, dijo Selmiento lo con expulsar y, así que Diane cayera. Acaba con ella de una vez, dijo prácticamente. Se lo ponía una cara de disgusto, y este comenzaría a cargar un Kamehameha, así este se lo lanzaría a Diana. Diana miraría como ese ataque iba a donde estaba ella. Debo, detenerlo, de dijo Diana mientras tenía sus dos manos para detener el ataque. Ahora le llamó Diana. Sin embargo, Gohan se pondría enfrente de ella y este crearía un campo de fuerza así recibiendo el ataque de Cell. Esto provocaría una fuerte explosión de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué te interpusiste, pregunto Diane. Si hubieras recibido ese ataque hubieras muerto, dijo Gohan, mientras este no le quitaba la vista de encima a Cell. En eso, llegarían Goku y Vegeta, junto con Meliodas, Elizabeth y Jod. estos estarían a una distancia considerada de donde estaban Gohan y Diane. Tanto Goku como Vegeta se quedarían asombrados al ver cómo Sel estaba vivo. Pero, si ese es ese ¿qué es lo que está haciendo aquí? Dijo Goku asombrado. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que ese insecto sigue vivo? Dijo Vegeta igualmente sorprendido. Mientras tanto, en otro lugar. Fu se encontraba viendo todo lo que estaba pasando. Qué divertido, todo está saliendo conforme al plan. Ahora lo que sigue es. Mientras tanto con los Saiyans. Parece que al fin llegaron, Goku, Vegeta. Espero y no traten de intervenir, dijo Cell. Eso no creo que sea necesario, Gohan puede acabar contigo fácilmente. Yo no estaría tan seguro de eso, Exclamó Cell. Kakaroto, está seguro que el insecto de Gohan puede solo? Ese infeliz Cell me da muy mala espina, dijo Vegeta. Si estoy seguro, Gohan puede encargarse de Cell, respondió el Saiyajin. Goku, Goku, ¿quién es él? Preguntó Meliodas. ¿Recuerdas lo que te contamos Gohan y yo? Pues bueno. Mira, él es Cell. Cell, el que se supone que Gohan derrotó cuando era... Tan rápido le contaron todo Dragon Ball Z. Un niño. Así es, respondió Goku. Oye, Jod, dime cuál es el nivel de poder de aquella persona, pregunto, no Su nivel de poder es de... Jod, te inconsciente, puesto que este no podría ver el nivel de poder de ese. Es un video, un Oh, ya veo. Con que así son las cosas. Ahora, ¿qué dices él si comenzamos? Estoy seguro que tenía música con derecho de autor y la silencio para monetizar el video. Pero no es divertido si no tiene, si no tiene música, así que sigue Estoy seguro que el insecto de Gohan no podrá soportar el ritmo de Sel por más tiempo, dijo Vegeta. Sel ha aumentado mucho su nivel de poder, pero seguramente Gohan se las arreglará para solucionar eso. De lo contrario, entraremos a enfrentar a Sel. Diego, la hora, Sel. Continua con la siguiente parte del plan, dijo Zú Sel. Aún no me he divertido lo suficiente. Sigue mis órdenes. continúa con la siguiente parte del plan. Te lo aseguro, esto recién comienza, dijo Fu. De acuerdo, dijo Sel, algo con esto. Nuestro enfrentamiento fue corto, pero lo disfrute. Ahora tendré que acabar contigo para poder seguir con la siguiente parte del plan, dijo Sel. Plan. Dijeron tanto Goku como Vegeta y Gohan. Plan. ¿A qué te refieres, punto, Gohan? Tranquilo, que pronto lo sabrás, respondió Sail. En eso se le lanzaría una poderosa, pero pequeña esfera de Ki a Gohan, algo que sorprendería al Semisa Sin embargo, la esfera de Ki, antes de impactar con Gohan, se detendría y esta comenzó a descender a la dirección de Diane. Señorita Diane, grito Elizabeth. Diana, grito de Rápidamente, Gohan, a una velocidad impresionante, apareció frente a Diane y este se pondría enfrente de ella. Sin embargo, Gohan se asombraría al ver cómo la esfera de Ki, en lugar de explotar, por alguna razón se expandió por completo cubriendo el cuerpo de tanto Gohan como Diane. Segundos después, una fuerte explosión fue provocada al disiparse el humo tanto Gohan como Diane habían desaparecido. ¿Y esta es la parte de ¿Dohan? ¿Dónde? ¿Dónde está? No siento Suki, dijo Goku algo molesto, y a la vez preocupado. La señorita Diana tampoco está. ¿Acaso ellos murieron? dijo esa vez sorprendida. Bien hecho, sí, ahora encárgate de Goku y Vegeta, dijo Zu. Guarda silencio, yo sé lo que hago, respondió él. Obedéceme, recuerda que yo soy quien te regreso a la vida, y sobre todo. te digo de sorprendentes, capaces de superar a cualquier rival? dijo Zu. Se volvería a poner un rostro de molestia por lo dicho Goku. ¿Qué demonios le hiciste a Gohan? Responde Sel, dijo Goku molesto. Ja, ja ja, tranquilo Goku, tu hijo Gohan y esa mocosa no están muertos, pero no los verán en un largo tiempo, dijo Sell. Goku se transformaría en Super Saiyan y diría: Es mi turno de enfrentarte, pagarás lo que acabas de hacer. Espera, Goku. Yo también iré, dijo Meliodas en tono serio. ¿Estás seguro? Cel no es un enemigo que se pueda tomar a la ligera, Además, no soy muy bueno trabajando en equipo. No te preocupes por mí, aunque no lo parezca, soy muy fuerte, dijo Meliodas. De acuerdo, entonces vamos. Meliodas se lanzaría a atacar a Sel, y este intentaría darle un puñetazo, sin embargo. Acabaré con esto en un segundo, dijo Sel mientras que de un puñetazo, mandaba a Meliodas a estrellarse al suelo dejándolo inconsciente. <risa> Meliodas, gritó Goku. Goku le intentaría dar un puñetazo a Sel, sin embargo, Sel y rápidamente. Le daría una patada a Goku, haciendo que este escupiera saliva, rápidamente intentaría darle un puñetazo a Goku, sin embargo, Goku lo esquivaría y este le daría una patada a él, mandándolo varios metros atrás. Goku y él comenzarían a intercambiar uno tras otro golpe, dejando ver únicamente ondas de choque. ¿Qué ¿Es lo que estás haciendo? No extiendas esto. Con el poder que tienes actualmente puedes acabar con su en cuestión de segundos, dijo tú. Ya lo sé. Ya había olvidado lo que se sentía tener un intercambio. Sí, claro. Lo mismo digo, respondió Goku. En eso se aparecería frente a Goku algo que impresionaría al Saiyajin. Se le daría un puñetazo seguido de un golpe martillo el cual mandaría a Goku a estrellarse al suelo, cayendo a un lado de Midoras, volviendo a su estado base. Nota: si sienten que él logró derrotar a Goku con mucha facilidad es porque contra Goku no estaba peleando en serio hasta que Zul le dio la orden de hacerlo. Además, el poder de Zel actualmente es equivalente a lo que sería un super Saiyajin Blue puesto que le dio un aumento de poder. Fin de la batalla. Bien, ustedes son los siguientes, dijo Sil mientras lanzaba una esfera de aquí. Y esta, igual no, que la anterior no, no, no. esfera, se expandió y cubrió por completo, a tanto Goku como niodas. Tosaicín, ahora solo falta. Se no terminó esta frase, puesto que Vegeta estaba enfrente de él. En esto, maldito insecto, dijo Vegeta mientras le intentaba dar un puñetazo a él. Sin embargo, Cell con facilidad lo esquivaría. Tranquilo, que tú eres el siguiente, dijo Sel mientras de un solo golpe, mandó a Vegeta a estrellarse al suelo, muy cerca de la posición de Elizabeth. Ahora hazlo, grito tú. Rápido, Jod, escapa, leito Elizabeth. Elizabeth, no puedo dejarte aquí sola, estoy seguro que Meliodas no lo haría, respondió Job. Tranquilo, yo estaré bien. Corre, hazlo. Pero eso me está recordando la última temporada de los pitufos desde donde viajen en el tiempo. Encuentra la manera de buscar a los restantes pecados capitales, gritó Elizabeth. Así Jod con lágrimas en los ojos comenzó a correr. Bien, aquí vamos, dijo Cell mientras lanzaba la esfera de Ki la cual nuevamente se expandió y cubriría el cuerpo de tanto Vegeta como Elizabeth. Ja, ja, ja, ja, parece que la segunda parte del plan fue todo un Ahora que comienza este experimento. Continúa anyway, en los próximos vídeos. Pero yo voy a decir mi opinión respecto a eso porque ya vi, lo, ya vi lo que pasó. Y la verdad, me decepcionó la verdad. Me esperaba, me esperaba más. Me esperaba más. Me esperaba que, que en ese video, por ahí, en esas 5, 4 o 3 partes, ya no sé cómo considerarlo, será hubiera más interacción, si conocieran, particip participaron pero bueno, no se, lo, no se puede pedir mucho de estos que tienen de estos fanficteros que suben fanfics con tramas episódicas o por parte sino en, como resumen como eran los fanfics de antaño, los guadix. todavía les falta el Kong en Konosuba el video de los shorts y el ¿cómo se llama el video de Gohan en Konosuba que sorprendentemente la gente no le pide y como parte de la trilogía de Wakuna que me la que vemos hoy. Sí, secuela del, del evento multiversal. El Secret Wars de Dragon Ball. Este big es de ayer. Tenía pensado llegar a la capital antes de la anochecer, pero creo que eso no será posible, lo decía un chico pelo castaño y cual se dirigía rumbo a la capital imperial. Este tenía un solo objetivo, convertirse en un soldado para así poder salvar su aldea. Nombre era Katsumi. Buscaré un lugar para poder dormir, estoy algo cansado. En eso, Katsumi caería al suelo, pues este se tropezaría con algo. Rayos, debo fijarme por dónde voy, dijo Katsumi mientras observaba lo que lo había hecho caer. ¿Eh? Pero sí es una persona. Y allá hay otra. ¿Están muertos? Naciendo en plena noche y a mitad del bosque. ¿Acaso los habrán asaltado? Sí, lo más seguro es que algo así les haya pasado. Que algo los ignoro para así evitarme problemas. No, no puedo dejarlos aquí solos. Después de todo, si pienso volverme un soldado en la capital, debo ayudar a todo aquel que lo necesite, dijo Tatsumi mientras este extendía dos futones en el suelo y comenzaría a ver. ¿Eh? Meliodas, ¿qué estás haciendo aquí? No lo sé, yo también acabo de despertar, dijo Meliodas mientras se levantaba del suelo. En ese Goku pondría un rostro serio, por lo cual Meliodas se te de esto. ¿Qué te pasa, Bob? ¿Por qué estás tan serio? Preguntó Meliodas. No lo sé. Hay algo extraño en todo esto. Los kits que están en este lugar son muy diferentes a los. revelación de esponja. Igualmente podría un rostro serio al percatarse de que lo que decía Goku era cierto, ya que este no sentía ningún tipo de presencia mágica. No puede ser, dijo Meliodas mientras bajaba su mirada. Lo último que... Meliodas siente presencias. De acuerdo fue que se me derrotó con su facilidad. Maldición, nunca me que se Abajo mientras Supongo que en el pic anterior a este, esa película extraña, hay una, hay una base para esto, porque no estoy entendiendo cómo es que ellos lo saben. Otra vez, una vez más, no fui capaz de protegerla. ¿Eh? ¿Qué te pasa Meliodas? No fui capaz de proteger a Elizabeth. Una vez más he fallado, dijo Meliodas mientras azotaba su puño en contra del suelo. Tranquilízate Meliodas, creo que estás equivocado. ¿Qué quieres decir? Bueno, si tú y yo estamos en este mundo y Gozen fue transportado a otro mundo junto con tu amiga, lo más seguro es que tu amiga Elizabeth haya sido transportada a otro mundo junto a Vegeta, aunque existe la posibilidad de que Vegeta haya podido derrotar a Cell. Jejeje, creo que mentí. Es imposible que Vegeta pueda vencer a Cell en su estado actual. En otro mundo. Achu, ¿eh? Parece que va a enfermarse Vegeta. No te entrometas y sigue caminando, mocosa. Eh, eh, eh, lo siento mucho, Vegeta. Esas son referencias al nivel de Teresa Chan. Puede que lo que digas sea cierto. Jejeje, claro. Estoy seguro que tu amiga Isabel estará bien. Mientras Vegeta esté con ella, estoy seguro que no le pasará nada. Así es que levanta tu cara, porque debemos buscar la manera de regresar a tu mundo para que así puedas reencontrarte con tu amiga. Seguramente ella, junto a Vegeta, Buscarán la manera de regresar, lo mismo sucederá con Gohan Nosotros debemos buscar la esfera del dragón que se encuentra en tu mundo, así Nuestro destino es el mismo. Aunque ahora que lo recuerdo, Gohan tenía la artefacto entre dimensiones en otro mundo creo que voy a enfermarme es un mal momento para que te enfermes debemos mostrarles de lo que somos capaces para que nos acepten en su grupo de aventureros me pregunto quién tendrá las tetas más grandes esta chica o darkness dijo Kasuma mientras veía tanto darkness como a diane con Goku y Mayotas. tienes razón no es momento de lamentarnos debemos buscar la manera de regresar en eso Katsumi llegaría. Qué Qué alivio veo que al fin despertaron no pude darme cuenta de su ti. creo que estoy un poco aturdido aún por el ¿Quién de dios en un es un mal fanfic Así es, los encontré a mitad del bosque en plena noche y no podía dejarlos ahí abandonados. Jejeje, pues te lo agradecemos mucho Katsumi. Por cierto. Mi nombre es Son Goku, dijo Goku mientras le extendía la mano a Katsumi. Katsumi extendería su mano, así estrechándola con Goku. Mucho gusto, Son Goku. Y por cierto, ¿cuál es el nombre de tu amigo? Pregunto Katsumi. Ah, lo siento mucho. Estaba distraído. Mi nombre es Meliodas. Pues mucho gusto, Meliodas, dijo Katsumi mientras extendía su mano, así estrechándola con la de Meliodas. Por cierto, Katsumi, ¿estás haciendo a mitad del bosque? Pregunto Goku. Bueno, yo me dirijo rumbo a la capital imperial. Tengo intenciones de volverme un soldado. Mi aldea está pasando por un mal momento, y yo junto a otros dos amigos fuimos los encargados de salvar nuestra aldea. ¿Y tus amigos dónde están? Nosotros nos separamos ya hace un buen tiempo, ya que un grupo de bandidos intentó asaltarnos. Ya veo, lamento, pregunta beso. No te preocupes, ellos dos son fuertes, así es que estoy seguro que estarán. Bien. Bueno, creo que es momento de irme, dijo Katsumi mientras este calaba su mochila para marcharse. Fue un gusto conocerlos, dijo Katsumi mientras hacía una reverencia y este se iba caminando. Oye, Goku, ¿y nosotros qué haremos? Preguntó Noyotas. No lo sé, este lugar este es desconocido tanto para ti como para mí. No tenemos dinero, ni mucho menos sabemos nada de este lugar. ¿Y qué tal si seguimos a Katsumi? El menciono que iba rumbo a la capital imperial, imagino que debe ser una ciudad. Tal vez podamos encontrar una fuente de ingresos después de todo. No sabemos cuánto tiempo tardaremos a marcharnos de este mundo. Tienes razón, no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Bien, apresurémonos para alcanzar a Katsumi. Después de algunos minutos, Goku y Meliodas alcanzarían a Katsumi. Por fin te alcanzamos, ¿eh? son Goku, Meliodas. ¿Qué hacen aquí? pregunto Katsumi. La verdad es que nos gustaría acompañarte a la capital. Tenemos intenciones de buscar un trabajo allá para poder tener una fuente de ingresos, ya que está en bancarrota, dijo Mediobas. Ya veo, me lo imaginaba. Después de todo, fueron asaltados por bandidos, ¿verdad? Jejeje, sí. Bien, entonces unamos nuestras fuerzas para poder sobresalir en la capital. Sí, sí, sí. El pueblo no nace, el pueblo Junto a los aviones así habían llegado a la capital imperial. O sea que no es un prólogo, sí, sí va a empezar la historia aquí. Oh, así que esta es la capital, es increíble. Si gano mucho dinero aquí, sin duda podré salvar mi aldea. Creo que lo primero sería ir a los cuarteles. Parece que Tatsuki está muy emocionado, así parece. Aunque bueno, esto no se diferencia mucho de mi mundo, dijo Meliodas mientras veía todo el lugar Oye Katsumi, nosotros venimos contigo, no nos dejes atrás Eh, lo siento mucho, me emocioné mucho ya que es la primera vez que veo la capital No te preocupes Bueno, son Goku, Meliodas, yo me dirigiré a los cuarteles para poder ingresar a los soldados de la capital ¿Les parece si nos vemos en este lugar al anochecer? Yo tengo dinero suficiente para que podamos rentar algún lugar donde poder descansar Bueno, entonces nos vemos al anochecer en este lugar En la noche Oye Goku, ¿por qué no me dijiste que no sabías hacer nada? Jejeje, la verdad es que nunca he trabajado, toda mi vida la he dedicado a solo entrenar. Pues me hubieras dicho eso antes de ir a conseguir un trabajo. No que, hiciste que solo inspiramos el ridículo. ¿Sabes algo? Yo no te voy a mantener. En eso llegaría Katsumi. Hola Katsumi, por tu de oro, muestro, no cuentes. Creo que no te fue bien. Si Goku no es para nada tonto, muy bien, ignórame, dijo Meliodas en pensamientos. Fui, fui engañado por un... De ser que se vea más que una miniatura. que okay, no así que aprovecho para hacer un comentario al respecto. Que, aquí, en lo que pensamos que ha... Bueno, después de todo ha sido un día difícil, Miren así que dijo Mientras Jun. El lo único que estoy diciendo es que... No mames, son tops de historia solo para adaptar dos capítulos de... Que se si no, duran más de 40 minutos. ¿Cómo es eso? Y les digo que se... llama el chico Kiko. Si no tienen... su generosidad. Entonces, ¿qué deciden? Por mí está bien, pero no sé qué piensen ustedes. Son Goku, medio... Está bien, pues no podemos rechazar su generosidad. Así. ¿A tu pueblo? Sí, señor. Bueno, entonces tal vez pueda hablar con un amigo para que puedas ingresar. Se lo agradezco mucho. Oye, Goku, ¿estás bien? ¿Te noto algo serio? Eh, no es nada. Me pareció haber sentido como unos ki. Se iban debilitando poco a poco. Pero creo que solo es mi imaginación. Creo que ese golpe es el me dejó Estos habían acompañado a la señorita Aria, ya que esta había ido de tonto. No, eso es por real. Creo que es un poco exagerado la cantidad de cosas que compró la señorita Aria. ¿no creen? Jejeje, je. mil tampoco y meliodas, ven eso de allá, el centro de la... Tal, ...el glacio. Vaya, eso me recuerda a Castillo de Liones. Castillo de Liones, eh, no es nada... ...yo hoy no puedo detener este pasatiempo. En eso, la mujer sería cortada en dos, dejando ver mucha sangre de por medio. Descansa en paz. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Dijo Katsumi mientras este se levantaba agitadamente de su cama. ¿Acaso? ¿Se trata de un intento de robo? Rápidamente Katsumi saldría corriendo de su habitación. Este se encontraría con Goku y Meliodas, los cuales parecían estar observando algo. Oigan, Goku, Meliodas, hay un intento de robo. Debemos proteger a la señorita Aria y a sus padres. Goku y Meliodas estarían serios y estos no quitarían sus vistas del lugar. ¿Qué les sucede? ¿Acaso no escucharon lo que les dije? ¿Tienes que ver esto, Katsumi? No, no puede ser. Ellos son. Ellos son. Night Akatsuki. hasta en lo que acabó, y en otro, ¿por qué parte 3 y ¿Qué no este es 4 y 5? una en o es por las huevas? huevas? pertenece a la saga de Goku, Vegeta y Gohan en el Atsuno Además, al igual y como dice, con el FIC de Goku y Gohan en el XD, al este FIC ya tener más de dos años desde su última publicación, he decidido también poner la parte 1 de FIC, para que de este modo ustedes puedan ver la historia completa. Ay, no como más. Nota, al terminar este video, vayan a la pestaña de comunidad a votar por el siguiente FIC a subir, ya sea Vegeta y Elizabeth en ReZero, o Gohan y Diana en Konosugaz. Sin nada más que decir, únanse a los miembros del canal donde podrán obtener ciertos beneficios Así como poder elegir el fic que ustedes quieran, ahora sí, empecemos Debe dejar este fic abandonado Antes de comenzar con este video, me gustaría aclarar que este fanfic pertenece a la saga de Goku Vegeta y Gohan en el Arsono. Entonces nos vemos a la ser en este lugar En la noche Oye Goku, ¿por qué no me dijiste que no sabías hacer nada? Jejeje, la verdad es que nunca he trabajado, toda mi vida la he dedicado a solo entrenar Pues me hubieras dicho eso antes de... ¿Qué pienso? Sí trabajé una vez, repartiendo leche, cuando era niño En construcción En tu espalda, ¿acaso no deseas ser también un soldado? la espada, así mostrándola. Si solo muestro el mango parece muy real, ¿verdad? Ya veo, aún así, creo que ustedes dos podrían ser buenos elementos para la militar. Mente Tatsumi saldría corriendo de su habitación, este se encontraría con Goku y, y sí. ellos son, ellos son, Night Ride. No puede ser, esto es peligroso, acaso, solo atacarán este lugar porque tienen dinero. En ese momento, Goku, Meliodas y Tatsumi verían como unos soldados se dirigían a pelear en contra de Night Raid. ¿Qué hacemos Goku, Meliodas? Vamos a buscar a la señorita Aria, debemos protegerla, dijo Katsumi. Katsumi, ve con Aria, nosotros te alcanzaremos después, dijo Meliodas. ¿Qué? ¿Acaso? Tú, Goku irán a pelear en contra de Nightrai, y a pelear contra todos ellos es una misión suicida. Lo mejor es ir en busca de la señorita Aria para intentar protegerla, dijo Katsumi. Nuestro objetivo son tres guardias, Akame, dijo un chico pelirrojo Ellos serán eliminados. Respondió la chica perinega, antes llamada o mejor conocida como... Ah, por eso se llamaba así. Akame. en ese momento la chica perinega bajaría al suelo y a su espalda un gran hombre con una armadura que cubría todo su cuerpo se podía ver en sí en ese momento la chica peli negra se balancearía sobre el soldado, y esta al instante intentaría darle un corte en el cuello al soldado, pero para su sorpresa, alguien había interceptado su estocada, chocando espadas en contra de ella. Espera, espera, ese, ese es Meliodas. ¿En qué momento se movió? ¿Acaso tuviste algo Goku? Dijo Katsumi, pero para su sorpresa Goku tampoco se encontraba a un lado de él. ¿Eh, hijo, para dónde se fue? ¿Sabes? Asesinar a personas inocentes solo porque sí, no está bien, dijo Meliodas, el cual estaba deteniendo la estocada de Akame. En ese momento el gran hombre con armadura alzaría su lanza, y este se la lanzaría en contra de Meliodas. Pero para su sorpresa, su lanza sería desviada por una pequeña esfera de poder la cual explotaría al hacer contacto con la lanza. En ese momento, la figura de Son Goku se podía ver en sí. Jeje, no pensé que tú también bajarías a enfrentar los Mediodas, dijo el Saiyajin con una sonrisa. Cuando estuvimos en la capital imperial, pude notar que Naira y te llamaba la atención, respondió Meliodas. Jeje, sí. Me gusta enfrentarme a tipos fuertes y puedo notar que ellos no son la excepción, dijo Goku. En ese momento un fuerte disparo se escucharía, pero rápidamente el Saiyatín sujetaría con dos dedos a bala y había sido disparada. Oye, niña, ten cuidado. ¿Acaso no te han dicho que jugar con Armas es peligroso, dijo el Saiyajin. ¿Qué acabaste de decir? Me dijiste niña, me asesinaré soldado de la guardia imperial, respondió una chica peligrosa la cual portaba un arma de un gran tamaño. Vaya, si sí que tiene gallas para decir eso, dijo el chico peligroso de algo nervioso. Sin embargo, en ese momento, tanto Akane como el hombre con armadura, el cual su nombre era Gulak, así como los demás integrantes de Kairay. Pondrían rostros serios, pues habían quedado sorprendidos ante estas dos personas que se habían interpuesto en su camino. Akame daría un gran salto hacia atrás, colocándose enfrente de Gulak. Goku y Meliodas bajaron a enfrentarse a Naira. Lo único que puedo hacer por el momento es ir a buscar a la señorita Arian. Por favor, Goku, Meliodas, no moran, dijo Tatsumi mientras este salía corriendo. No son objetivos. No hay necesidad de matarlos, dijo la pele negra con un semblante tranquilo. Si se meten en nuestro camino, entonces tendremos que matarlos. En ese momento Goku y Meliodas se verían fijamente y ambos se intercambiarían una sonrisa. Jeje, si así serán las cosas, entonces vengan con todo, dijo Goku en voz alta. Estamos listos, respondió Meliodas, Entonces será de ese modo. Tendremos que eliminarlos, dijo la pele para rápidamente lanzarse en contra de Goku. La pele a una velocidad impresionante estaría a escasos milímetros de acertarle un corte al Saiyajin Sin embargo, Goku ni siquiera se movería, pues este tenía su mirada fija en volar. Y al instante, Noyodas interceptaría a Akame, haciendo que la pele negra retrocediera varios centímetros atrás. Tú te enfrentarás a mí respondió Meliodas. Con que así será. En ese momento Meliodas y Akame se lanzarían el uno contra el otro, intercambiando choques de espadas de manera consecutiva. Es impresionante, es la primera vez que veo que alguien le siga el ritmo a Akame. Sin embargo, la peligrosa tenía su mirada fija en Goku. Ese sujeto, el que tiene el pelo en forma peli punta. Me llamo niña, como se si atreve. Lo mataré, dijo Main molesta, mientras está apuntaba con su arma a Goku. Espera, no te metas. Bulat se encargará de él. Recuerda que aún no terminamos nuestra misión, así que mientras tanto continuamos con los demás miembros de esta familia, dijo el chico peliverde. La chica peligrosa, la cual su nombre era Marin, solo haría un gesto de desagrado mientras veía a Goku y esta rápidamente se iba. Oye, puedo ver que eres alguien muy fuerte, así que no te contengas. Te ves muy tranquilo, acaso no tienes miedo a morir. Morir, jeje. Lo único que quiero es poder enfrentarme a tipos fuertes. Ya veo, es una lástima que alguien como tú vaya a morir, pudiste servir mucho, dijo Bulat. En ese momento, Bulat se lanzaría a toda velocidad en contra de Goku. Y el Saiyatín rápidamente haría lo mismo. Estos dos chocarían cabezas, sin embargo, ninguno de los dos retrocedía ante tal impacto En ese momento Goku rápidamente le conectaría un fuerte puñetazo a Bulat, mandándolo a estrellarse a unos árboles Provocando que una gran cantidad de humo se levantara Aquí voy, todo Goku y cual rápidamente se lanzó en contra de Bulat Pero para su sorpresa del humo saldría la lanza de Bulat, la cual el Saiyajin apenas penas lograría esquivar sin embargo, esta le lograría cortar parte del pelo a Goku. Ay, ay, ay me confié, casi me deja como Trilin, dijo Goku mientras este se tocaba su pelo. Sin embargo, en ese momento este okay. se veía en el rostro por un fuerte puñetazo de Black, el cual lo mandaría a estrellarse en contra de las rocas. No puedo confiar en un segundo en contra de él. Es alguien demasiado peligroso, pero también persistente, dijo Bulat en tono serio. Este voltearía su mirada levemente y vería como Akame se estaba viendo poco a poco acorralada. Akamese la Akame se moría a toda velocidad, y esta rápidamente daría un salto en el aire para rápidamente conectarle una fuerte patada a Meliodas, el cual la detendría con por su espada. Eres muy fuerte, creo que tus habilidades están a la altura de un caballero sacro, dijo Meliodas. Caballero Sacro, dijo la mientras retrocedía. Maldición, además, dijo el pelo amarillo, un poco nervioso. Mientras tanto con Tatsumi. ¿Y qué? Esa chica aún sigue con vida. Dijo una chica la cual tenía una apariencia semi humana. Su nombre era Leone. Vaya, pensé que la ya había acabado con ella. Espera, ese chico es, dijo la pelo amarilla para acercarse lentamente. Ey, hola, dijo Leone saludando a Katsumi. Espera, tú eres la chica de las grandes tetas, pero ¿qué estás haciendo aquí? Chico, ten cuidado. Esa mujer también es un integrante de Night Raid, dijo un soldado el cual rápidamente empezaría a dispararle a Leone. Pero esta última se movería rápidamente, esquivando todas las balas y apareciendo detrás del soldado, para posteriormente agarrarlo del cuello y rompérselo por completo. ¿Por qué? Porque atacan a personas inocentes, dijo Katsumi mientras apuntaba con su espada a Leone. Personas, inocentes, serás capaz de decir lo mismo después de resto. Así León le mostraría a Tatsumi cómo es que los integrantes de esa familia Asesinaban a campesinos y personas que venían del exterior de la capital imperial Así al igual que en la historia original, Tatsumi se encontraría con sus amigos Los cuales habían sido torturados por Aria y su familia No entiendo que está pasando Así Leon estaría sujetando fuertemente de la cabeza a Aria Yo, yo la mataré, dijo Tatsumi mientras este se acercaba lentamente a la dirección de Aria Para posteriormente asesinarla Vaya, la asesinaste sin titular, estoy impresionada, aunque eso no debió ser necesario. Acá me debía estar aquí desde hace rato y haber terminado esta misión. En ese momento, el pelo castaño reaccionar y diría: y Mariota se encuentran enfrentándose contra los integrantes de Raid. ¿Acaso son tus amigos? Sí, se puede decir que sí, respondió Katsumi. A lo que Leone diría: Lo siento mucho, lo más seguro es que por haberse interpuesto estos dos ya hayan sido. En ese momento, un gran estruendo se escucharía y del cielo caería algo a toda velocidad, impactándose fuertemente en contra el suelo y levantando mucho humo de por ¿Qué acaba de pasar? Dijo Leone mientras esta se tapaba los ojos por la gran cantidad de humo que había en el lugar. El humo empezaría a. Al... ¿Qué, qué, qué, qué acaba de pasar? Desaparecer su sorpresa. Luego todos ellos habían sido derrotados y se encontraban inconscientes en el suelo. Espera, es lo que está sucediendo, dijo Leones sorprendida. Esta podría mirar a todos lados y podría ver cómo dos personas se encontraban en la lejanía. Una de ellas se encontraba flotando en el aire, mientras que la otra se encontraba en lo más alto de un árbol. ¿Quiénes, quiénes son esos sujetos? pero derrotaron a la mayoría de miembros de Night dijo Leones sorprendida. Pero si ellos son, Toku y mayotas fin de la segunda parte. Ay, qué mal Sí, o sé sea, que no conozco lo de que me fiel. ni siquiera sé de qué trata. Otra semana sin Carmen en Suba, así que en esto han debido a la, falta de, a la falta de tiempo y voluntad, no vamos a ver la de Goku Vegeta y Goku en Energizer, ni tampoco el de Sitamin con Suba, ni la de Goku una que hay, Vamos a ver el spin-off de esta cosa que no hemos visto todavía, la de Vegeta en reserva. Ya. comparado con la que hubo en Cono en Suba, eso significa que... Que esta cosa va a ser solo el prólogo, o sea, solo va a estar, o sea, esta es mi predicción, esta cosa va a ser solo Vegeta y Elizabeth del fanfic anterior, que habrán tenido alguna relación, no estoy hablando de cosas románticas, nada de eso, y, o sea, solo para saltarse cualquier desarrollo de personaje, estando aquí, y ni siquiera, y, eso es solo el prólogo, solo van a estar aquí, reaccionando tal o cual elemento, entrando en la lógica eterna, y nada más, vamos a ver. En lo personal me gustó el fanfic de Vegeta en Rosero de de Multiverso Aiden el mismo intro del anterior Este te... uh, se... Los vídeo es la convocción de lo por los de historia de se cagan separarlos hoy a un mundo diferente Vegeta y Elizabeth aparecerían en un pequeño pueblo la vista de los dos estaría totalmente cerrada sin poder ver nada después de varios segundos la primera en recuperar la visión sería Elizabeth lo primero que vería sería Vegeta el cual se encontraba parado a un lado de ella Vegeta recuperaría la vista y este vería a Elizabeth HMP ¿qué demonios? ¿qué es este lugar? dijo Vegeta no lo sé, este lugar es completamente desconocido para mí dijo Elizabeth a lo que Vegeta se le daría viendo y diría ¿acaso te conozco? esa pregunta era para mí mismo dijo Vegeta Discúlpeme, pensé que me estaba preguntando dijo Elizabeth a lo que Vegeta pensaría. Ya recuerdo es esa chica vulgar que se dejaba manosear por el otro chico. Vegeta comenzaría a tratar de sentir el kit de Goku o Gohan, pero no podía encontrarlos. Maldición, qué demonios está pasando. Dónde está ese estúpido de Kakaroto y Gohan? Vegeta soltaría una sonrisa y diría en pensamientos. Así que de eso se trataba el plan de ese estúpido de Sel, maldita sea, ¿Qué es lo que está pensando. Dijo Elizabeth. Cállate, no me dejas pensar. Dijo Vegeta. Per -per Perdóneme Dijo Elizabeth. Qué Así que su objetivo era separarnos. ¿Para qué? ¿Qué gana ese estúpido de Sel, Dijo Vegeta en pensamientos. Vegeta comenzaría a caminar por el pueblo. Disculpe, ya sabe dónde. Elizabeth no terminó esa frase ya que esta voltearía a ver todas partes. ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Dijo Elizabeth en pensamientos. Así después de unos minutos, esta encontraría a Vegeta. Al fin lo encontré, dijo Elizabeth. ¿Por qué demonios me estás siguiendo? Dijo Vegeta. Perdóneme, no conozco a nadie más que a usted, no sé qué habrá pasado con el señor Meliodas y con la señorita Diane, así que por favor, permítame quedarme con usted hasta que encuentre al señor Meliodas y la señorita Diane, dijo Elizabeth. HMT, tu nombre, dijo Vegeta. Mi nombre, dijo Elizabeth. ¿Cuál es tu nombre? Dijo Vegeta. A lo que Elizabeth con una sonrisa dice. Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Leones, es un gusto conocerlo, dijo esta. Si llegas a estrobarme, te dejaré por tu cuenta, no quiero que me causes problemas, dijo Vegeta. Prometo, ayudarle en todo lo que pueda, dijo Elizabeth mientras agachaba su cabeza. Y si no es molestia, puede decirme su nombre, dijo Elizabeth. Te dije que no me molestarás, dijo Vegeta. Per perdóneme, dijo Elizabeth mientras agachaba su cabeza. Vegeta, Vegeta es mi nombre, dijo el Saiyan. Para claro que Elizabeth su cabeza, y esta soltaría una sonrisa. Así estos dos comenzarían a caminar por el pueblo. Vegeta y Elizabeth pasarían al lado de un callejón, y Elizabeth se detendría. ¿Qué pasa, mocosa? Rápido camina, dijo Vegeta. Espera un momento, no puedo ignorar eso, dijo Elizabeth mientras se dirigía al callejón. En el callejón se podía observar como tres sujetos estaban golpeando a un chico. Eso te pasa por querer pasarte de listo, dijo uno de los agresores. Estúpido, solo me hiciste molestar más, dijo otro de los agresores. De repente se escucharía una voz que diría: Deténganse, déjenlo en paz. Así los tres agresores voltearían a ver quién era esa voz. Esta es nada más y nada menos que Elizabeth. ¿Acaso? ¿Seguro? Ella fue quien me invocó, dijo el chico que estaba tirado en el suelo. ¿Qué? ¿Estás buscando? No conozco el lore de reserva, así que no voy a preguntar eso. Aquí, dijo uno de los agresores. No puedo permitir que ustedes le hagan eso a ese pobre chico, dijo Elizabeth. Si no quieres salir lastimada, es mejor que te vayas, dijo otro agresor. Ya les dije que dejen en paz a ese chico, dijo Elizabeth. Vegeta se encontraba observando todo a unos cuantos centímetros de ahí. De acuerdo, dejaremos a este chico, dijo uno de los agresores. Oye, pero ¿qué haces? dijo un agresor. Guarda silencio, de acuerdo, dejaremos al chico. Así los tres agresores comenzarían a caminar a dirección de Elizabeth. Elizabeth comenzaría a caminar a la dirección del chico que estaba en el suelo. Como te encuentras, estás bien, dijo Elizabeth. ¿Acaso tú fuiste la hermosa chica que me invocó? Dijo el chico. ¿Eh? No sé de qué hablas. Sin embargo, los tres agresores agarrarían a Elizabeth por la espalda, y estos la tirarían al suelo. Es un despedicio irnos, mejor nos quedamos a hacerte compañía. Así uno de ellos intentaría tocar a Elizabeth. Elizabeth cerraría los ojos y esta los volvería a abrir. Esta observaría como uno de los tres agresores, estaba estrellado en una pared. ¿Qué fue lo que pasó? dijo Elizabeth en pensamientos. De repente se escucharía una voz que diría: ¡Eres una grandísima estúpida! ¡Eres un grandísimo estúpido! <tose> ¡Eres una grandísima estúpida! No, yo te te dije que no me ocasionaras problemas. Esa voz es del señor Vegeta, dijo Elizabeth. ¿Eh? ¿Tú quién demonios eres? ¿Acaso quieres problemas? Dijo uno de los agresores. ¿Y que si los busco? ¿Acaso tú harás algo, estúpido insecto? Dijo Vegeta. ¿Eh? ¿Te crees mucho? ¿A quién llamas insecto? ¿Acaso quieres morir? Dijo el agresor. Si valoras tu vida, desaparece de mi vista, dijo Vegeta. Te cerraré esa estúpida boca, dijo el agresor mientras sacaba dos cuchillos. Señor Vegeta, tenga cuidado, dijo Elizabeth. El agresor iría a atacar a Vegeta con los dos cuchillos. A menos a Vegeta. Con un cuchillo. Dios, muere. Dijo el agresor mientras este intentaba cortar a Vegeta, sin embargo, los dos cuchillos se romperían al impactar con el cuerpo de Vegeta. No, no es posible, ¿quién demonios es. Ja, ja, ja, ja, soy Vegeta, el príncipe de la raza más fuerte del universo. Vegeta, el príncipe de los Italians. Así Vegeta le daría un puñetazo en el estómago al agresor, y este caería al suelo inconsciente. Láguense de aquí, si la su vida, dijo Vegeta. Así los otros dos agresores salían corriendo de miedo. Elizabeth tendría su cara abajo y diría: Lamento haberle causado problemas, señor Vegeta, dijo Elizabeth. Si vuelves a ocasionarme un problema, te dejaré por tu cuenta, dijo Vegeta. Perdóneme, lo lamento mucho, pero no podía dejar que esos tres golpearan a este chico, dijo Elizabeth. Hmt, ya no importa, dijo Vegeta. No lamento, señor Vegeta, dijo Elizabeth. Deja de decirme señor Vegeta Mocosa, solo llámame Vegeta, dijo el Saiyajin Eh, lo, lo siento, dijo Elizabeth Deja de disculparte por todo Mocosa, dijo Vegeta Ya pasó casi todo el fanfic y está pasando lo que justo lo que pensaba. Todo, todo el video se fue en, en interacción entre los dos personajes Y sin siquiera saber qué es lo que diferencia este mundo De las penas conociendo su barrio Y apuesto a que terminará en que entran a la mansión O conocen a, ella, a Emilia O en lo que sea que inicie el recero Elizabeth se pondría las manos en la boca el chico que estaba tirado en el suelo estaba a parecer desmayado. Después de varios minutos este despertaría. "¿Eh? ¿Dónde estoy?", dijo el chico. "Parece que al fin despiertas", dijo Elizabeth. "¿Quién eres tú? ¿Acaso fuiste la hermosa chica que me invocó?", dijo el chico. "¿Eh? Ya te dije que no sé de qué hablas", dijo Elizabeth. "Oh, ya veo, así que no eres tú", dijo el chico. "Por cierto, mi nombre es Natsuki, Natsuki, Subaru, ¿puedes decirme Subaru?", dijo el chico. "Eh, pues, mucho gusto, Subaru. Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Jones, y él se llama Vegeta", dijo Elizabeth señalando a Saiyajin. "Es un placer conocerlos", dijo Subaru. De repente se escucharía una voz que diría, "A un lado, los de ahí, a un lado", lo decía una chica que se encontraba corriendo a dirección de Elizabeth, Vegeta y Subaru. "¿Eh? Entonces es ella la la hermosa chica que me invocó, dijo Subaru. Así la chica se detendría y diría. Eh, invocarte. No sé de qué hablas, pero estoy ocupada. Lo siento, tengo una buena vida, dijo la chica mientras se iba. No me vi de cero. Estaba en la y me dio algunos clips, pero no sé si Subaru sí es consciente de cómo es que llegó a ese mundo en primer lugar en el episodio 1. Rápidamente. Pasarían unos cuantos segundos y se escucharía otra voz. Deténganse. Sí, y te este sería dijo Vegeta. Vegeta, sea más amable, dijo Elizabeth. No te metas, dijo Vegeta. Eh, perdonen, dijo Elizabeth. Les pido que me devuelvan lo que robaron, dijo la chica. Esto dejaría confundidos a Elizabeth y a Sugan, a Vegeta no le tomó importancia a esas palabras. Fin de la primera parte. Sí, literalmente todo el prólogo para que recién lleguen. O sea, ya o sea, todo el capítulo estaba en que, en que dónde están estos, dónde están los ladrones, apenas con, conociendo a su barru. No sé si siquiera si esto acaba el primer episodio de R de0 estoy seguro que él que en el anime es más largo, es, es más corta esta escena. Ok, con todo, ¿en serio? En serio, ¿en serio? ¿Esto es, es todo lo que se tiene del fanfic de Vegeta en Resero? A ver. antes de empezar. Mm. A ver, veamos, ahí estamos en el mundo de, de la magia de cero. Miren, algunos nos confunden la magia de cero con Resero. Pero no los culpo, cool, no había muchos si se cae en aquel entonces. Uh. ¿Qué? No, sí, ¿Qué es eso de estar subiendo encuestas para otro fanfic cuando ni siquiera has terminado los fanfics que dijiste, que, o sea, aquí está lo vemos en orden, está Hey, de xd que subió dos partes, aunque solo decía la octava y todavía falta la de Gohan en Konosuba, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y la de y el especial de una hora de Kalman en Konosuba ¿Dónde está, bien Señores, normalmente diría que. Que ahora nos tocaría ver Goku, Vegeta y Gohan en Naratsuno Taisai, pero esa cosa dura siete. Pero esa cosa dura siete videos y no tengo mucho tiempo. Ahora, y además, para más o menos arreglar la, T, la temática, vamos a ver la de Gohan en conos Suba. A ver. Veamos. No he visto este fanfic todavía, así que voy a hacerme mis expectativas bien ahí. Ok, me, perdón, me esperaba cosas más grandes, de hecho está el, el, el villano de porque la, lo siento, nunca vi Dragon Ball Heroes, pero ese villano que hace unir universos con cadenas y, y obliga a todos a pelear, un lore que, pues, que realmente no, no conozco, pero bien, algo así me estoy imaginando que va a pasar, o oh, puede ser el, fan, el fanfic de tal Chang'o reencarnando en Konosuba. Uh, está haciendo música de un tráiler O oh, no me jodas con que todo el video es un tráiler porque hay imágenes de... Ah, y también se me recuerda algo que... El video es un poco clickbait y a la vez no O sea, está, está ahí Diana que por... Que por cierto, ya que lo, lo mencionan ¡Qué falta de originalidad, señores! Está... A ver, ¿dónde está? Ok, a ver... Ok, no, aquí está en el fanfic de, de Goku, de Goku, Vegeta y Gohan en Aston la misma Diana que en, el, que en la miniatura de Gohan en Konosuba. Porque sí, este fanfic es... Yo también me preguntaba qué hace Diana ahí, pero es porque es Gohan y Diana en Konosuba. O sea, realmente no hace nada de esto. O sea, imagino que si fanfic te prometió hacerlo, es porque... O le entraron en ideas de repente de qué, de qué le pudo agregar. O ve, la gente insiste e insiste algo que realmente no creo en un fanfic que no, de 2020 que no tuvo... 2020, pensé que sería 2018 que no tuvo secuela, y mi ahora sí, mi expectativa de este fanfic, creo que será uno de esos fanfics donde todo el video se ve en el santo prólogo, pero al final es donde va a iniciar la aventura, pero claramente como el autor no se le ocurre una puta idea de cómo seguir su universo, hace que hasta ahí termine esperando que en algún momento le dé una iluminación, o que, o, que los, o que los suscriptores y gente que escriben en comentarios escriban la historia por el con. Y, con ideas. Es, son cosas que hice yo, hizo Ghost, hizo el sujeto que escribió un Ghost Rider en, en Shigeki no Kyojin antes de que yo la rescatara. Y po, conozco muy pocas personas que se les fue el culo de 20 minutos en un prólogo y luego hayan sacado una historia real después de eso. Es casi como un clickbait. Pero bien, ahora sí, vamos a ver qué es esto. Este sigue es la condición de Goku, Vegeta y Goku en Natsuno Tai Saifu se de separar a los tres de con la ayuda de Serresto Sobrano. ¡Ah! Estamos viendo una, una secuela. ¡Ah! Esto me recuerda lo de la encuesta de la trilogía Saiyajin. Ah, separados de Saiyajins. Ok, ok, ok. Creo que voy a estar algo confundido, entonces hay que ver la comunidad. Ya que decía la, la, la trilogía esta de Confix Tops? Que es la de Goku y Meridas en Akamega en Akame Kill. La de Vegeta y Elizabeth en resero, La de Gohan y Diana en Conocer Ok, esto empieza a tener Esto empieza a tener sentido O sea, sagas O sea, estamos viendo el spin off de una saga Posiblemente ni siquiera Corresponda verse este video solo Y debería verlo por partes Pero, ¿saben que No tengo mucho tiempo vamos. Ya, pasaron cuatro, ya pasaron cuatro minutos Y ni siquiera hemos pasado el minuto del video en un bosque. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Decía un semisailadrín, de el cual apenas estaba despertando. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde? ¿Dónde ahí? él? Pero al menos uno al menos, eso inició con una advertencia más o menos como los libros de Carlos Joaquín Sánchez, no sé, no tengo, no he leído muchos libros donde da una advertencia de que este libro es es la secuela de, de otro libro o la precuela del libro para que entendamos qué está sucediendo o que leamos el otro para tener una base de la lógica de ese mundo como el el Red No Sleep de el Árbol Fantasma, creo que es un otro ejemplo. Decía un Gohan confundido. Este se daría cuenta que una chica pelo castaña estaba a un lado de él. Este se le quedaría viendo y se daría cuenta de algo. No puede ser, ella es aquella chica gigante, dijo Gohan algo confundido. Diane abriría los ojos y lo primero que vería sería al Semisayajin. Pero si eres ese chico, dime, ¿qué fue lo que pasó con el capitán? dijo Diane. El capitán, dijo Gohan en forma de pregunta. Si me refiero al chico rubio que estaba conmigo, dijo Diane. Ya veo, ¿te refieres a miodas? Dijo Gohan. Sí, él, ¿dónde está? dijo Diane. Pues, no lo sé, cuando desperté estábamos los dos en este lugar, dijo Gohan. Diane. Diane comenzaría a caminar y diría: Bueno, me voy y iré a buscar al capitán, dijo Diane. Oye, espera, creo que no estás prestando la atención suficiente, dijo Gohan. Atención, ¿a qué te refieres? Dijo Diane en forma de pregunta. Pues, si parece que no estás prestando atención, no te has dado cuenta que hay algo diferente en ti. Solo mírate, antes medias como nueve metros, ahora mides lo mismo que yo, dijo Gohan. Pero qué tonterías estás diciendo, yo no mido lo mismo que... Voy a dar la conveniencia conveniencia argumental de que... de que esto es, es dependiente del fanfic anterior y que no hizo que Diane se encogiera de la nada. Diane no terminó la frase porque esta se vería y se daría cuenta que lo que decía el semisalín era cierto. No puede ser, es verdad, ahora mido lo mismo que cualquier persona normal, ahora yo... Que pedo con la música? Con la música todo cago ca y emotiva. Capitán, ¿podemos estar juntos por siempre? Dijo Diane. ¿Esto no crees que hay algo? Eh, nos acabamos de... Acaba de decir que, en el chip, que hubo un Shivan en el fanfic anterior. ¿Sospechoso en todo esto? Dijo Gohan. ¿Sospechoso? ¿A qué te refieres? ¿No es normal que solo tú y yo estemos aquí? ¿Dónde están los demás? Deberían de estar aquí. ¿No logro sentir ningún ki en todo este lugar? Dijo Gohan. ¿Es cierto? ¿Es extraño que solo estemos nosotros dos? Dijo Diane. ¿Puedes esperar en este ¿Cómo lugar? en si algún se lugar? Se Entiendo que deberían estar preocupados. Que Gohan está preocupado por su padre y por Vegeta. Mientras que Diane ni siquiera termina de procesar la informa información. No puede procesar tantas cosas a la vez. Dijo Gohan. Es cierto, tienes la habilidad de volar, así se queda más fácil poder ver los alrededores. Dijo Diane. Entonces, puedes esperar en este lugar. Dijo Gohan. De acuerdo, no hay problema. Dijo Diane. Gohan le daría la espalda a Diane. Bueno, en un rato vengo, dijo Gohan. Sin embargo, comenzarían a pasar los segundos y después minutos y Gohan no se iba. Oye, ¿qué te sucede? ¿Por qué no te vas? ¿Acaso estás esperando algo? Dijo Diane. Hay algo muy extraño. No puedo volar, dijo Gohan. ¿Qué estás diciendo? Como que no puedes volar. Hace un rato cuando estabas peleando contra aquel sujeto, estabas volando. ¿Cómo es posible que no puedas hacerlo? No lo sé, no puedo volar, dijo Gohan. A eso me molesta, dijo. ¿Asumo que es porque ahora que están en otro mundo obedecen a otra lógica? Diane. Esta se acercaría a un árbol y le daría un golpe. Ay, ay, ay, me dolió, me dolió, dijo Diane. Ahora sigues pensando que no sucede nada extraño, dijo Gohan. Bueno, bien. Ok, eso me recuerda que Diane, aún cuando es chiquita, tiene habilidades es razón, dijo Diane. Creo que lo mejor es caminar, dijo Gohan. Estos comenzarían a caminar, y a las pocas horas llegarían a un pueblo. Parece que al fin llegamos, dijo Gohan. Nos tomó mucho tiempo, pero al fin llegamos, dijo Diane. Lo mejor será separarnos y reunir la mayor información que podamos, dijo Gohan. De acuerdo, nos vemos en un rato. Gohan estaría caminando y este vería un puesto. ¿En qué puedo ayudar? dijo un señor. Pues verá, vengo de un lugar muy lejano, y la verdad estoy un poco perdido, dijo Gohan. Ya veo, así que vienes para convertirte en aventurero, dijo el señor. ¿Aventurero? ¿A qué se refiere? Dijo Gohan confundido. ¿Cómo es que no sabes acerca de los aventureros? Todo el mundo sabe eso, dijo el señor. Pues verá, yo vivía en un lugar aislado de los demás, así es que no sé nada del mundo exterior. Dijo Gohan. Ahí, chico. Parece que si sí, estás completamente perdido, pues verás, creo que no soy la persona adecuada para darte información. Mira, ves aquel lugar de allá, dijo el señor señalando un lugar. Sí, qué tiene, dijo Gohan. Pues ese es el gremio, ahí podrás pedir toda la información que desees, te podrán aclarar todas tus dudas, dijo el señor. Ya veo, se lo agradezco mucho, dijo Gohan mientras se iba. Después de un rato, Diane se encontraría con Gohan. Y bien, pudiste conseguir información, dijo Diane. Pues solo te estaba esperando, ahora ven conmigo. Así estos dos llegarían a la entrada del gremio. ¿Qué es este lugar? Dijo Diane. Pues, me dijeron que era un gremio, aquí podremos pedir toda la información que necesitemos, dijo Gohan. Ojan. así estos dos entrarían al lugar, bienvenidos, si van a comer, tomen asiento, si buscan trabajo vayan al mostrador, así Diana y Gohan se dirigirían al mostrador, ey, ¿qué puedo hacer por ustedes? En un antes no ponía voces de mujer, voces de mujeres para personajes femeninos, o oh, nunca lo hice, me estoy confundiendo con otro youtuber pues verá, venimos de un lugar muy lejano y queremos pedir información, dijo Gohan. Ya veo, buscan convertirse en aventureros. ¿Aventureros? ¿A qué se refiere? Dijo Gohan. ¿Cómo es posible? Que no sepas que son los aventureros. Bueno, no importa, comenzaré a explicarles. Los aventureros son personas que tienen ocupaciones diferentes, y estas son sus tarjetas de registro. Mantiene un registro de cuántos monstruos han eliminado. Cuando suban de nivel, obtendrán puntos que podrán usar para aprender habilidades, así que esfuércense para subir nivel. Disculpe, entonces está diciendo que necesitamos esos llamados puntos para desbloquear nuestras habilidades, dijo Gohan. Pues es una manera de asumir de decirlo, pero así es. Eso explicaría por qué ahora soy de este tamaño, dijo Diane. Entonces por eso no puedo sentir aquí de nadie y tampoco puedo volar, dijo Gohan. Oigan, pero Aqua cuando inició ya tenía los niveles al máximo. Bueno, muchas gracias por la información, dijo Johan. Bueno, no recuerdo que eh, no, que haya algo inconsciente, que lo respalde, pero he visto sol, solo fix, así que eso no así que no tiene por qué obedecer o no, pero sí si visto que en fix otros otros personajes cuando vienen como ya eran poderosos, les aparecen la les aparecen los num, los números de los niveles en los que se encuentran ya directamente más altos. ¿De a dónde más? Dijo Diane. ¿Tú también ya te diste cuenta? Dijo Gohan. ¿Dame cuenta? ¿A qué te refieres? Dijo Diane. Me refiero a que no estamos en tu mundo. Fuimos traídos a este lugar, no cabe Dijo Gohan. Ya veo con qué era eso. Pues sí, hace un rato me percate de eso, solo que quería permanecer camada, Dijo Diane. Si queremos regresar, lo primero que debemos hacer es recuperar nuestros poderes. Dijo Gohan. La única manera de recuperar nuestras habilidades es que subamos de nivel y para eso debemos ser aventureros. Dijo Diane. Gohan y Diane se quedarían viendo el uno al otro y dirían. Nos convertiremos en aventureros. Fin de la primera parte. Pues sí, la atiné, le atiné todo. <risa> Todo este capítulo es solo un puto prólogo para que termina con que... Ya, con que ya lo vamos a hacer. O sea, ni siquiera ya solo vinieron, reflexionaron y ni siquiera sentaron las bases haciendo algo en este mundo. Así que creo que si fuese un fic independiente y no fuera porque esta cosa comparte multiverso con otros dos fanfics del mismo autor y es la secuela o spin-off de un fanfic anterior, y Quisiera, no entendería por qué un fanfic tops le haría le haría sacar el nuevo capítulo, secuela o lo que sea. Así que terminamos esto con el video de El estrellito Mañana. Ah, sí, no me importa. Siempre es un placer hacer negocios con mortales. ¿Eh?